No sale, lo que sea? Señores, en la bulla del día, en cámara.net. En cámara.net. No, no, no, no, no da vida. No da vida. Ahorita a mí me lo cobra ahorita eso. No, no. da vida. Eh, eh. Eh. Miren. En las redes sociales se ha se han infor, informado. El motor del pueblo también viene por ahí. ¿También? El motor Ay, del el pueblo, pueblo. La información que hay. Sobre Yomel Meloso, la perversa es muy lamentable. Pero me, se me hace raro que sea, que, sea, que, sea, que sea lamentable. Yo soy feo. Si, la, si yo veo a la perversa dando golpe y barriga a dos manos en las redes sociales, cuando vi que ahí dio un video con Seki Vicini, que se llama un trío, diga que es yo. Entonces, lamentamos que la perversa perdió su bebé. Eh, esa fue la información que vimos ayer en los foques radio, donde la perversa pierde su bebé. Ya yo no sé qué noticia más viene de Yomel. Ya yo no sé si viene, ya creo que esta es la última información de la novela Yomel el Meloso y la perversa que ahorita vienen y, y vienen con la reconciliación. No, porque ahorita viene no de, de, de Yomel. De ese que usted ve ahí. De Yomel. No, no, es de él. Es de él. Entonces, pasa que ya uno no sabe cuál. Ya, ya creo que ahora finalizó la novela de Yomel el Meloso. Ya no van a hablar de ellos dos. Ya se va a morir ese tema ahí. Creo que ya no voy a repetir. A menos que ahorita venga en noviembre y venga la reconciliación navideña entre Yomel el Meloso y la perversa. Pero. Es lamentable porque eso no, uno no se lo desea a nadie, es algo difícil, y más una madre, o sea, una gente que quiere ser madre, que tengo, que tengo, que yo tengo entendido que ella quiere ser. O sea, no, ahorita uno viene y dice que sí, que yo quería ser, ella quería ser madre, y al final no era, no era así. Entonces, la perversa tiene que estar clara de que si ella tiene una esa ilustre y ese ilustre de este país. No, que, que por cierto, yo pensé que iba a estar preso él. Eh. Porque supuestamente a Toquisha la había metido presa por la canción. Ni ni, ni, ni, ni los puedo decir. Gimme no? Milk. Eso es algo. No, pues. No, eh, Gimme Milk. Pero tú no dices coro. ¿Cómo dices coro? Eh, eh, el verdadero calentura. Gimme Milk. La verdadera. Dilo, la verdadera dilo, escolar, que tú te la sabes. Eh, la verdadera calentura es esto. Eso mismo. Entonces. Ay, Dios mío. La perversa Ay, me tienen antes, sabe hombre, que hombre. tiene una vida muy, muy fuerte, es famosa y todo. Tenía que bajarle dos o tres porque ella estaba muy en las redes y muy bailando. y esta. Yo no sé si estaba jugando a Juca. Porque a veces uno no sabe, güey. No para se mí cuidan. no estaba embarazada. Per... Atención. Neto Flow dice que para él la per... pues se veía la barriguita. No, no. si sí, por pues, barriga yo, estamos preñados toditos. Sí. No, no, yo no creo que ya estemos. Esos es son cuentos caminos que hacen. Eso fue un tema mira, que... mira, la, histo neto, neto, la pero, las ciencias sociales. ¿Por qué tu Neto, de la, la Porque son muy soniditas. Las, las ciencias sociales han llegado tan lejos que los artistas tienen historiadores detrás. <risa> Armando historia. Tú, cre tú, tú dices que, en el el, guion. que lo del embarazo fue malo. Sí. Atención, ¿eh? Atención, esto Flow dice que la perversa no estaba embarazada. Eso es lo más fácil. Si la mujer tuya puede darte golpe, de barriga, piedra, un hijo tuyo, ¿cuál sería tu reacción? No, porque tuviera yo revelé, revelado. ¿Tú hago, revelado. Ah, bueno, que, que no sepa, porque uno no sabe si yo me he taquillado o está dolido o no. Vea. Porque puede ser que yo me he ta taquillado por lo que hizo la perversa. Que la perversa. ¿Eh? Es eh, un fenómeno, neto Es un fenómeno. La, la, la, la artista más pegada de, de aquí. De, digo, después de Rose, porque ya Rose le, le tomó el número uno. Ella era el número uno, pero ya... Ella... ¿Era? ¿Era? ¿Quién, ¿Quién que canta la canción que a mí me gusta? ¿Y quién te atraca sigando con Mayara? ¿Cómo es la, la que...? ¿Esa es...? ¿Quién es? La que canta con Jaraka Kiko. ¿Y quién me atraca a mí? Si en el ¡Oh, barrio. Yailin! Ah, Esa es la otra. Es la Una otra. que vive hasta acá. Una flaquita. Sí, que baila aquí en un cotea. Sí, sí, que está en el video del alfa. Ah, ok. Sí, sí, sí. ¿Y qué me atraca a mí? En el bar. Si sí, ando con Jaraca. Yeah. Que es abierta que ella baila. Mira cómo la cosa. Ella, ella igual que la perversa, eran bailarinas. Sí. Y las dos se tiraron artista artistas y comenzaron a cantar. Yeah. La vida así. ¿Y qué me atraca a mí? Ahorita viene tú, Neto, también y sigue tirando más producciones. No, no, no, la perversa. Que tengo, yo entendido. Neto dice que el embarazo, eso es mentira. Fisticio. Dice Fisticio. Neto. Fisticio. ¿eh? Dice Neto Flow, no Fisticio. lo digo yo. No, no, porque aquí yo vi foto de ella con la barriguita para adelante. Un saludo a mi gente de Vister Valle, Gregorio Luperón y zonas aledañas. Allá en Vister Valle son míos. Zonas aledañas. Ahora, ahorita viene la canción nueva de la perversa. ¿Sabes cómo se va a llamar? Se va a llamar ¿Cómo perdí un bebé? El sentimiento. Yo estaba, estaba dando golpes barriga. Y después me metí en una fritura. Oye, conjunta. te lo voy a adivinar. Te lo voy a adivinar. <risa> Vuelven ellos. Néstor. No, no. Te voy a adivinar la película. Viene revelación. Viene revelación. Atención, Néstor Flow. Va a decir qué va a pensar con... Ya, porque ya no hay sonido. Si ya no hay embarazo, ya no hay sonido. Mm. Fluye Neto mm. Se encuentran Yomel y la melosa, ¿cómo es? La, per, la melosa y ah, la perversa. Y la perversa en los minas. Yomel no, no, no. Le, le explica, espérate, entonces, uh -huh. pero eh, ah, no, pues cógela tú. Entonces, la tú. No, no, te estoy diciendo que no quiere dejar el flu? No, no, no. Pero no. dilo tú. Te estoy cambiando el barrio, que no es lo mío. Para allá, ¿eh? ¿Por qué que ellos se juntan no. todos? Herrera. Vale, ya ahora sí. quiere poner oye, en, en, en, en, en la revelación mía. Él quiere mi antecedente. El... Ser... Que Dios no sea los minas. Okay. Pero, pero esa es mi revelación. Dale, Eso dale. es lo que me están mandando. No dale, dale. Que te dice, lo... Porque la ubicación él... que te manda es los minas. Tú sabes, los lo, lo, misterios. Los misterios están mandando. Los sí, quieren de para que se me vayan. Y se fueron lejos. Bueno, ya se me fueron. Oye, los minas. Donde se reúnen en Bulín, esa gente. Se encuentran. La melosa. Y Yomel. Y Yomel. Uh -huh. Yomel le arrebato una cerveza. Tú no puedes estar bebiendo. ¿Y la, y la perversa. Perversa. Y la perversa le vuela arriba. Y después al otro día lo mete preso. ¡Ey! Lo dije, aquí. Yeah. Lo dije sé, aquí. Pero te voy a decir qué es lo que va a pasar. <risa> ¿Qué es lo que va a pasar? Esta semana, no más tardar. Por cierto, ya Santiago dio el paro con la mujer de Franklin, con Franklin Mirabal. ¿Ya lo grabó? ¿Ya la grabó? Esta es que la grabó. Tú sabes ella va a hablar de todo, todo lo de Franklin. Tú sabes. Yeah. Okay. Ya cuatro millones buscó ahí, ahí en dos minutos. <risa> no, en diez minutos. O sea que, le, lo, o sea, que le, el, el mínimo son el diez que para buscarse los cuatro. Eh. Eh. ¿Eh? ¡Mire qué va a pasar! Sí, ¡Mire qué vale. va a pasar! Yomel y la perversa van allá a Santiago, donde Santiago Matías. Yomel, uh -huh. la perversa, va ahí sin maquillaje. Uh -huh. Triste, con bojada. Yomel va a estar también de eh, eh, todo tirado, con su lento oscuro, explicando lo difícil que es. Y que esa pérdida de la bebé lo unirá más. Vea, ¿Eh? llévense de mí, llévense de mí. La pérdida de la bebé, de la perversa y el meloso, lo unirá más. Porque fue así. Son estos que está dudando. Que ya ¿Y no quién me hijo. atraca a mí? Si en el barrio yo nací. Eso de Señores, vamos a una pausa. A la pausa. Y cuando regresemos con Volvemos más información. En la pausa siempre tenemos el top 10.